Nomenclatura de alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que tienen triple enlace en la cadena de átomos de carbono. Para nombrarse se utilizan las mismas características, las mismas reglas. Solamente lo que cambia es la terminación eno por ino. Son las mismas condiciones los mismos criterios, solamente la terminación es la diferencia. Por ejemplo, la regla 1, contamos el número de carbonos y el sufijo va a ser ino, la terminación, y el sufijo va a ser según el número de carbonos que tenga la cadena. Por ejemplo, para 2, pues el prefijo, el sufijo es et, y la terminación ino, este sería un ejemplo del etino. Vemos que ahí solamente se cumplen los cuatro enlaces y por eso es que nada más hay un solo hidrógeno para cada carbono. El etino tiene tres átomos de carbono, por lo tanto el prefijo será el sufijo será prop y la terminación uno este es el propino. Propino. La regla 2 indica que hay que darle el localizador numérico más pequeño posible. Por eso empezar del extremo más cercano a donde se encuentra el triple enlace. Este se llamaría el. Sería el butino en la posición carbono 2. Sería boot 2 ino. But 2 ino. Y el otro sería también sería boot viene de cuatro átomos de carbono, el, el sufijo but y está en el carbono 1. Uno, but 1-ino. Uno Otra manera de representarse con la forma de puntos y líneas, la fórmula. Entonces, en el carbono 3 sería el octa 3 u octa 3. Se puede poner octa para que escuche mejor: octa 3 Ahí tenemos el penta 1-ino o pent 1 ino el hexa 2 ino o hex 2 ino y este que vendría siendo 1, 2, 3 en el carbono 2 4, 5, 6 sería es el mismo el hexa 2 ino son los mismos pero en la fórmula con fórmula de líneas y puntos y con fórmula semi desarrollada cuando tienen triple enlace, cuando tiene el triple enlace más de una vez, entonces se debe de se anteponer, antes de la terminación ino di, diino, si son dos triples enlaces, triino, si son tres triples enlaces, tetraino, pentaino y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo, este compuesto tiene dos triples enlaces, carbono 1 y en el carbono 6 por esa razón su nombre es octa 1,6 diino este otro ejemplo tiene en el carbono 1 y en el carbono 5 si sí, entonces sería hexa 1,5 diino tiene una ramificación la ramificación en el carbono 3 3 metil hexa 1,5 diino la fórmula del línea de puntos y la fórmula semidesarrollada el mismo compuesto En este ejemplo, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Empezamos a contar de acá porque está más cerquita hacia el extremo. Entonces, en 1, 2, 3, 4, en la posición 4 hay una ramificación. Por lo tanto, va a ser en el carbono 4, 4 metil, son 7 átomos de carbono. Epta, en el carbono 1 y en el carbono 5 están los dos triples enlaces. Por eso es hepta 1, 5, diin. Otro ejemplo, vemos que son 5 átomos de carbono, comenzamos de aquí, 1, 2, 3, 4, en el carbono 4 es el 4-metil, en la posición 2 está el triple enlace, son 5, la cadena más larga, penta, 2-in. El siguiente es un compuesto cíclico, 6 átomos de carbono, es el ciclo exino no indicamos numeración porque es la numeración más baja pues siempre va a ser el 1 entonces cuando tiene un triple enlace no es necesario ponerle la numeración este como city, como tiene ya una referencia tenemos que ponerle la ubicación sería carbono 1, 2, 3 entonces tenemos carbono 1, 2, 3, 4 en la posición 4 está el metil es importante que siempre el carbono tome los dos primeros del triple 1, 2, 3, 4. 4 metil, ciclo exino en relación al metil. Regla 4. Puede haber hidrocarburos que tengan dobles y triples enlaces. Para ello hay que buscar la numeración más baja. Hay que buscar los localizadores más bajos. Si hay eh, un doble enlace y un triple enlace a la misma distancia, se debe darle preferencia a empezar donde se encuentra el doble enlace. Si el compuesto tiene doble enlace y un triple, entonces su terminación será eno e ino. Y si tiene dos dobles enlaces y un triple, entonces sería dieno e ino su terminación. Si tiene dos triples y un doble, entonces su terminación sería eno e ino. Veremos ejemplos. Aquí hay tres ejemplos. Tenemos aquí triples y dobles enlaces. Empezamos a contar de este lado. Carbono 1 hasta carbono 7. Entonces el prefijo sería epta o epta. Entonces empezamos a contar. De aquí carbono 1 el triple enlace. Y el, en el carbono 5 el doble enlace. Entonces sería epta 5 o epta 5. Y sería 1, ino. O sea, epta 5, eno. Y 1, INO. In, así se nombran. Primero los alquenos y luego los alquinos. En el siguiente caso, como lo dice la regla, los dos están en el, en el carbono 1, se le da preferencia al doble enlace. Entonces empiezo a contar de este lado, carbono 1 al carbono 7. Entonces este sería, este compuesto se llamaría hept o EPTA 1 eno y 6 ino. en este otro ejemplo, como está a la misma distancia se le da preferencia al doble enlace empezamos a contar de este lado entonces serían así los 7 átomos de carbono el nombre sería hept, indicando primero, entonces en la posición 2 ep 2eno y en la posición 5 el, el triple enlace Epta 2eno 5ino vemos este ejemplo si se fijan es un al, es un hidrocarburo mixto, con triples y dobles enlaces. La cadena más larga, que contenga los dobles y los triples enlaces, dice la regla. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, la cadena más larga. Vamos a utilizar el prefijo hepta. Estas serían ramificaciones. Esta ramificación tiene si 5 átomos de carbono, son, son es cíclico, entonces con la terminación il sería cicloexil y este sería metil ¿en qué posiciones en la posición 3 sería el ciclohexil por orden alfabético y en la posición 6 el metil entonces sería 3 ciclopentil 6 metil hepta en la posición 4 está el doble enlace hepta 4eno y en la posición 1 el triple enlace O metil eta 4, la posición 4, 4, eno, 1, ino. Veamos ahora este. En este ejemplo, vemos que la cadena, aunque no sea la más larga, pero la cadena que contiene los dobles y triples enlaces es esta. Podemos contar de aquí para acá o de allá para acá. Si contamos de aquí para acá... Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Y la vez estaría en la posición 5. Si empiezo a contar de aquí para acá. 1, 2, 3, 4. Este estaría en la posición 4. Entonces empezaríamos de este lado. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 4 está esta ramificación que tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería en la posición 4. Esta que... Que tiene 4 átomos de carbono, esta ramificación sería butil en la posición 4 de la cadena base. El 4 butil y son 8 átomos de carbono, 4 butil y sería octa, octa en la posición 1, 2, 3, 4. En la posición 4 está el, el doble enlace y en la posición 1 y 7 los triples enlaces. Por eso sería 1, 7 diino. Por último, para este ejemplo, tenemos dobles, dos dobles enlaces y un triple enlace. Están a la misma, si empiezo a contar de aquí en el carbono 1 y si empiezo a contar de acá en el carbono 1, están a la misma distancia dobles y triples enlaces. Dice la regla que hay que darle preferencia cuando están a la misma distancia, hay que darle preferencia al doble enlace. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 1 y en el carbono 3 están los dobles enlaces. Son 6 la cadena, 6 átomos de carbono. Entonces va a ser, el compuesto será hexa. Aquí no hay ramificaciones. Sería hexa en la posición 1, 3, dieno. Y en la posición 5, el hino. Hexa, 1, 3, dieno, 5, hino.